Le damos la bienvenida por la alternativa que ustedes han tomado con el fin de nosotros tratar de hacerle un llamado a la ciudadanía con relación a, ra a racionalizar el líquido precioso como es el agua. Eh, para nadie es un secreto que estamos en una época de sequía, de estiaje, eh, a partir de octubre aproximadamente. Eh, no ha llovido como debió llover en la mayoría de los ríos y las presas. Eso lo ha traído como consecuencia a nosotros mismos en el servicio, hemos tenido también que estar racionalizándolo. Eh, la sequía ha afectado prácticamente a la provincia entera, debido a que la mayoría de los acueductos de la zona, por ejemplo, Pimentel, Castillo, son de río y los ríos también están agotados. Por eso le hacemos un llamado a la ciudadanía que por favor eh, racionalicen lo más posible el agua, ya que nosotros estamos emprendiendo una campaña, estamos elaborando una serie de eh, anuncios, e inclusive estamos planificando una reunión con el mismo Salud Pública para ver cómo trabajamos de la mano. ...a ver si hacemos algún paliativo... ...en Víctor del Valle no tenemos sistemas de alcantarillado sanitario... ...lamentablemente... ...en Víctor Valle lo que se maneja es con los pozos sépticos... ...entonces como esa es una zona muy baja... ...y el nivel freático está muy bajo... ...siempre tienen a llenarse rápido... ...porque entonces en vez de... de ...del agua fluir lo que hace que se llena... En los, los, ...los sanitarios se llenan de agua... ...y eso está como consecuencia que se desborden... ...por lo contiene y... Trate y, y, y, ...y ocurran contaminaciones... No, con relación a Vitero Valle, eso es lo que merita es hacer una planta de tratamiento, eh, que es bastante costosa, claro está, pero este, lo que hay es que eh, a veces nosotros usamos el camión succionador, cuando nos lo envía aquí, entonces vamos a esos puntos más críticos y tratamos de limpiarlo. ¿Por qué es uso del camión succionador? Sí, el camión es... Antes teníamos dos camiones succionadores, se nos ha dañado uno, entonces imagínate, ese camión anda el país entero. Nosotros tenemos siempre que no acaba de llegar bien aquí cuando ya lo estamos solicitando de nuevo para que, tratar de que nos lo mande con más frecuencia posible.